instituciones, empresas, sociedad civil, estamos aquí para apostar firmemente por Barcelona como motor de innovación, de creatividad y de progreso. Porque si hay algo que congrega el máximo consenso entre actores económicos, políticos, sociales con los que he tenido ocasión de reunirme en los últimos meses en numerosas ocasiones, es que Barcelona seguramente es ahora mismo uno de nuestros principales activos, y en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo, Barcelona constituye una de nuestras principales fortalezas como país y como sociedad. Somos una ciudad con una grandísima fortaleza, con una enorme reputación internacional y ahora tenemos que hacer valer esa fortaleza y aprovechar el máximo potencial. Con ella. Al Bon Alcalde y también Presidente Pascual Maragall, al que esbo para Barcelona, esbo para Cataluña y esbo para España. Y para eso que el Congrés Mundial del Móvil a celebre a Barcelona, no només es bo para la ciudad, esbo para per l'Hospitalet, esbo para la área metropolitana, esbo para Cataluña, esbo para España. Y es, sin sacarme nada de dubte, molt también para per GCMA.